Fenascole e INSOR, queremos invitarlos a ustedes a que nos sigan en el webinar Retos, Perspectivas y Contextos de la formación de intérpretes y traductores sordos en el país. Para ello se ha organizado la participación de invitados internacionales y nacionales. ¿Quieren saber quiénes son? Aquí están. ¡Wow! ¿Ven? Son expertos que nos contarán sobre el contexto de su país en los procesos de formación de intérpretes y traductores sordos en las universidades accediendo a los mismos programas de los intérpretes oyentes. Por ello queremos hablar sobre este tema. Será el viernes 27 de noviembre de 4 a 6 de la tarde. Los esperamos a todos siguiendo esta transmisión de Facebook Live. Gracias.